A raíz de la información dada por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, de que la suma destinada para las primarias de los partidos políticos ascendería a 5.682 millones de pesos, ciudadanos encuestados al respecto consideran que en su totalidad debe ser cubierta por los partidos políticos. Sí. el tres son ellos la junta no yo porque Dios pero es un negocio que esa gente tiene ellos mismos y el que ponen su negocio tienen que suicidarlo sí, mismos tienen que tirarlos ellos mismos van a mismo, eh, vaya. como político para ¿sí? que el pueblo no siga masacrando que hay que ve ver primero sí por pues, hay que cambiar ese gobierno ya que está bueno las cosas pasa mucho Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.